Hola a todos, hola Jaime, ¿qué tal? Buenas, hola, ¿qué pasa? Todo bien, estamos con en la lista de avanzado y llegamos al último vídeo. Eh, ¿Qué vamos a ver hoy, Jaime? Pues vamos a ver cómo se hace un ABP, cómo se crea un ABP. Genial, antes de empezar me gustaría contextualizar qué es el ABP, ¿vale? Porque las siglas suenan ahí un poco misteriosas eh, ABP son las siglas de aprendizaje basado en proyectos que es una de las metodologías activas más populares actualmente entre docentes e innovadores. Eh, lo que hace el docente con esta metodología es convertir al estudiante en protagonista de su propio aprendizaje y logra que aprendan haciéndolo. Por eso, a la hora de programar cada una de las actividades docentes, eh, necesita definir muy bien qué objetivo persigue y qué materiales deben elaborar. ¿Vale? Y ahora, una vez comentado esta introducción, vamos a ver cómo crear un proyecto o un libro eh, ABP en el escolarismo. Pues mira, Alex, es muy fácil. Simplemente le debemos quedar como cuando creamos un libro a la, al icono de nuevo contenido. Uh -huh. Cuando le damos nuevo contenido tenemos aquí la opción de secuencia ABP. Vale. Pues le damos a secuencia ABP y nada, ponemos el título de, de la secuencia del ABP. Buscando. Buscando. Anemo, por ejemplo. Y aquí pondríamos la asignatura. Pues vamos a ver, ponemos por ejemplo de lengua castellana, literatura y el nivel ¿vale? para sexto de primaria. Le damos OK. Y aquí empezaríamos a crear nuestro ABP. Vale, mira. que es muy similar a un libro escolar. Es igual, vale. Lo que tenemos que darnos cuenta es que en guía del proyecto, organización, tareas y evaluación, lo que me sale aquí, miras dónde me va a salir. Cuando cierro el modo es lo que me sale aquí arriba. ¿vale? Genial, veo que eso no se puede eliminar de, de un no. libro, ¿verdad? eso no se, se puede eliminar, ¿vale? y sí, pero sí puedo añadir más. Genial. Puedo editar esto, ¿vale? El nombre se puede editar. ¿vale? Entonces, en guía del proyecto podemos añadir todo lo que queramos y luego donde nos pone eh, sesión 1, que serían los temas, serían los recuadritos, los cubos que me salen, vale, estos recuadritos que hay aquí, perfecto, creo que puedes poner una imagen de fondo, eh, puedes poner una ¿Qué? imagen a la sesión, o sea, que te permite editar cualquier tipo de, de aspecto, ¿verdad? Eso es, si quiero eh, eh, poner una imagen de, de portada, en. Eh, en el cubo, en el, eh, como, en el contenedor, por llamarlo, lo tendremos que hacer desde aquí. En el banner del tema. En un libro Eso escolario. es. Sí, por ejemplo, puedo subir. Mmm, pues este mismo. ¿Vale? Subiría ahí. Si cierro el modo edición, pues me saldría aquí, de banner. Genial, veo que esto es sencillo, ¿Vale? que la forma de crearlo es muy similar a un libro escolario. Es eh, ah. únicamente lo que acabo de indicar, que en la parte de de arriba a la derecha, eso no se puede tocar. Puedes editarlo y puedes añadir, pero no puedes eliminar ese, ese aspecto. Eh, ¿Y cómo quedaría un libro ya terminado? Porque veo que esto es sencillo. Antes de decirte te quiero decir una cosa. Mira, cuando le damos al contenedor nos sale sí. un área del alumno y un área del profesor. Genial. Para poner las cosas en el área del profesor tenemos que ponerlo, las actividades que añadamos la tenemos que poner solo visible para el docente. Y ahí se pondrá en el área del profesor, que solo verá el profesor. ¿vale? Si no lo ponemos solo visible para el doc al docente, lo verá el alumno. Aquí en el área del alumno. ¿vale? Perfecto. Pues mira, un ABP quedaría así. voy a enseñar uno, por ejemplo. Si sí, veo que en el apartado de recursos ya hay bastante contenido de ABP, ¿verdad? Sí, hay varios libros ya. Este es uno de los últimos que ha salido de The Slack. Vale, y tenemos aquí pues, el marco y las y la valientes palentinas. Por ejemplo, si le doy a las valientes palentinas, mirad, tenemos el área del alumno, donde tendríamos el contenido para el alumno, Genial. y el área del profesor, que solo vería el profesor. Perfecto, yo creo que queda bastante claro este, esta experiencia. ¿Algún app que quieras no mostrar más? Pues mirad, tenemos aquí también... de montaje de sistema informático. Mira, este sería otro AP donde aquí pondrían las misiones, la guía didáctica, evaluación. Y luego los contenedores tenemos evaluación de conocimiento. Que si le damos, pues tendríamos la evaluación inicial. ¿Vale? Tenemos selección de componentes, introducción, placa base. ¿Vale? y el área del profesor, que eso lo vería el profesor, que en este caso no tiene añadido nada. Genial, yo creo que Jaime queda todo bastante claro. Eh, ya por último, antes de terminar el vídeo, me gustaría indicar que aquí en la parte superior vamos a dejar la entrevista que le hicimos a Antonio Monge, eh, docente extremeño y que utiliza mucho ABP en su, en su aula, en su centro, para que conozcáis un poco más eh, cómo define el ABP y cómo lo usa ¿vale? con sus alumnos. Y nada, si os ha gustado este vídeo, eh, os invito a suscribiros. Y muchas gracias, Jaime, por tu colaboración. Bueno, nos vemos en otra. Hasta luego. luego.